Está aquí con nosotros Wendy de la Feline eh, Welfare Foundation, es decir, es la fundación por el bienestar de los felinos o de los gatos. Eh, y ella trabaja en una, en una ONG, o esa como nosotros, ¿no? es voluntaria. Y nos va a hablar un poco de qué está pasando en Bélgica, porque todos tenemos estas ideas de que en el norte las cosas van mejor… Y realmente ayer estuvimos hablando, ayer por la tarde todos, y no, no, no va norte-sur, no, no es tan sencillo como, como esto. Y ahora Wendy os explicará la situación en Bélgica, que es interesante. Thank you. Un amante inocente a puede decir, los gatos puede decir, ¿cómo puede haber tantos gatos? Son adorables y cada vez quiero más. Pero si no eres un amante de los gatos y ves a un gato que está haciendo sus necesidades entre tus plantas, evidentemente no te gustará. Pero... Todos sabéis ya que la sobrepoblación también uh, va en contra el bienestar de los gatos, muchas veces hay... hay demasiados son grupos muy grandes en pequeños espacios y uh, uh, los refugios no tienen uh, suficiente espacio para cubrir uh, las necesidades de los gatos. Uh, uh, los uh, pequeños también se los uh, asesina de formas distintas, se los ahoga, se los quema, desgraciadamente la gente puede tener mucha imaginación en estas cosas. Uh, en Bélgica todo es un gran problema y el abandono de los pequeñitos es algo que se practica regularmente en Bélgica. Algo aunque es ilegal, es fácil comprobar que estas prácticas siguen siendo no castigadas. Desgraciadamente, la gente no sabe que es ilegal. Las, eh, basta de malas noticias, también las hay buenas y estas son de que cada vez hay más conciencia acerca de cuestiones relacionadas con el bienestar de los gatos y a la gente cada vez es menos tolerante contra la crueldad de los animales y cada vez está más concienciada sobre... Um, um, la eutanasia de ellos y va en contra. Los políticos cada vez son más conscientes de estos problemas y cada vez ayudan más en el bienestar animal. El Departamento de Bienestar pasará de nivel estatal a nivel regional y en Flandes hay una gran lucha en este momento porque hay dos departamentos que quieren ocuparse del Departamento de Salud Animal porque también les ayuda a ser más visibles. Y en mi presentación les daré una imagen general sobre cuáles son las leyes más importantes, acerca de las leyes y cómo se aplican. Espero que cuando os sentéis con los políticos encontréis inspiración en mi presentación y aprendáis lo que no funciona muy bien, de hecho. So... ¿Cuántos gatos hay en Bélgica? Se hizo un estudio en el año 2008 y calculamos que teníamos casi dos millones de gatos en Bélgica. España es 16 veces mayor que Bélgica. Podéis hacer el cálculo. Vuestra población aquí, una de cada cuatro gatos, tiene un gato y la mayoría tiene más de uno. La industria, de, uh, el mercado de los gatos uh, es enorme, cada vez es más grande. Ahora no hay tantos perros sino gatos y los gatos están aumentando, pero la gente cada vez empieza a ocuparse mejor de ellos y a comprar más productos para gatitos. <tose> ¿Cuántos gatos salvajes tenemos? Ni idea, sencillamente no tenemos ni idea, pero parece ser que el abandono no sigue siendo un gran problema y, y puedo prever que la población aumentará. ¿Cuáles son las leyes que tenemos? Leyes de protección de gatos. Tenemos la Ley de Bienestar de los Animales del año 1986. Se dice que los animales abandonados deben de ser entregados al ayuntamiento dentro de los cuatro días. A partir del momento en que se encuentran, el ayuntamiento debe ocuparse de ellos, es decir, llevarles a un refugio para animales. Y el propietario tiene al menos 15 días para ir a buscarlos. Okay. Eso está bien, pero desgraciadamente, si uh, no se pueden ocupar del, animal, uh, ocupar del animal, el alcalde puede decidir eutanasearlo. En el caso de los gatos salvajes, esto es lo que sucede. ¿Por qué no todos los refugios les admiten? En la ley queda muy definido que es el alcalde quien lo decide, afortunadamente. O sea, si una ciudad lo hace, uh, realmente. Es la responsabilidad de lo que se hace es del alcalde la mayoría de los alcaldes no les gusta el hecho con lo cual hay cada vez están más concienciados sobre el TNR. En una ciudad la situación era tan terrible que el alcalde decidió eutanasiar no eutanasiarne a muchos, pero nadie más sabía que era su decisión, con lo cual creó un gran follón en otro. Otros, uh, otras ciudades en las que no se practicaba el TNR en el 2012 el Departamento de Bienestar Animal hizo una propuesta de crear una nueva ley que dijo que cada municipio debía tener un punto de contacto para aplicar el TNR que tenía que colocarle un microchip a cada gato para su inscripción y ya debía que proporcionarles alojamiento y comida para cada gato. Desgraciadamente no se aprobó esta ley, pero en la prensa se dijo que sí, o sea, muchas personas en Bélgica están convencidas de que esta es la ley, pero no es así, desgraciadamente, o si sea, una organista los políticos realmente tendrían que ocuparse de las leyes los mismos. Y esto es sucedió porque un Consejo el Consejo de Ministros dijo que estaría de acuerdo en esta ley si. Eh, lo aprobaba. El Consejo de Municipios, que no lo hizo, de hecho, la, se intentó aplicar esta ley, pero se fracasó en dos ocasiones, porque los municipios no estuvieron de acuerdo con ella. Pero el Departamento de Bienestar Animal ahora planifica enviar a todos los municipios una carta para convencerles de que apliquen el TNR. No parece que sea mucho, pero cuando procede del Departamento el de salud animal ayuda, realmente todo ayuda para intentar convencer a los municipios a que apliquen el TNR. Pero la situación no está tan mal en En verde, los municipios que aplican el TNR, capturar, serilizar y volver a dejar, y... Sometimes takes months, uh, a veces se tarda one, uh, meses es, uh, en que, uh, uh, aplicar esa ley, uh, uh, uh, uh, a veces los gatos desaparecen, pero bueno, really realmente tenemos la mentalidad de aplicar cada vez más el TNR en rojo. Vemos los municipios que no hacen TNR sencillamente a captura animal, Gata, no, no tienen ninguna política pero dicen que And, no tienen gatos uh, salvajes ones, ellos y en amarillo tenéis the las the zonas least, que aplicaban el TNR, TNR pero dejaron de hacerlo ¿y por qué? por razones And de presupuesto cats, uh, as um, as uh, um, se presentaban demasiados uh, animales uh, domésticos presentados uh, are are como uh, salvajes uh, en azul interesante a los municipios les preguntamos cuál era su política de TNR, dijeron que uh, no sabían qué sucedía That's con a, los gatos, sencillamente. Question. En uh, fin, un interrogante. Y uh, en uh, Blanco. Tenemos que hacer un seguimiento, pero veis que las, blanco veis las zonas que no aplican el DNR. Los gatos salvajes normalmente son víctimas de la caza y esto se hace de forma muy distinta. Según las distintas regiones en la flamenca no se puede cazar a, a, a, a los animales con fusiles o con armas, sino solamente con cajas, pero, pero si no hay una señal visible de que tenga propietario, se puede matar al gato. Esto está creando gran controversia ahora porque esta directiva And se acaba de aplicar y esta mañana he eh, eh, leído una mail de la Asociación de cazadores diciendo ¿por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que no miraban si había un microchip porque costaba demasiado en fin eso ha sido todo la zona de Polonia o se podían cazar hasta el 30 de junio del 2015 la región de la capital de Bruselas claro, la capital no se hace mucha caza no pero sí que tienen presupuesto para hacer TNR ahora pasaremos a hablar de los a gatos sean refugios y como veis en azul la población de gates, de gatos una población que es bastante estable unos 35.000 en rojo a niveles de eutanasia que baja un poquito, un poquito, pero sigue estable bastante y en verde los perros. Y veis que funcionan las cosas bastante bien para los perros. Cada vez hay más perros en los refugios, pero todavía no hay leyes para los gatos y en el... Do, uh, uh, uh, uh, en 2009 uh, hubo una ley muy especial y observamos una disminución de población de gatos. Sí, algo ha funcionado. Pero went up again. Uh, desgraciadamente veis que la cifra uh, ha subido y ha bajado entre el 2010 y el 2012. Cada año los cifra refugios de deben decir cuántos gatos tienen owner, y así uh, se si, uh, si han eutanasiado, or fallecido, or or a a fallecido o se les han, han encontrado un propietario. Uh, comercio. En 1986 y se promulgó esta ley y se actualizó por última vez en el 2007 la ley sobre bienestar animal que prohíbe vender o dar a animales a personas que tengan menos de 16 años de edad, a menos que los padres estén detrás y estén de acuerdo con ello. Pero, por ejemplo, en los refugios no pueden dar a un animal o venderlo a un niño. También prohíbe esta ley tener animales como premio en loterías, concursos, etc., Recuerdo que fair, cuando uh, era una niña y había una uh, ferias que se podían comprar pescados any, in in in las in en machfe, las peces in fe, in fi, feces en las ferias. Esto es ilegal, ahora ya no se pueden comprar peces. Lo que es más interesante es que es ilegal y está prohibido vender gatos y perros en mercados y en lugares públicos, pero también en espectáculos o pasarelas de gatos y esto uh, reduce la compra por impulso porque eso hay qué mono este animalito lo quieres comprar, lo llevas a casa y entonces, ostras, qué he comprado y por esta razón en estos momentos no, ya no se, puede comprar, no se pueden comprar animales en lugares públicos más desde 2009 tenemos, uh, es obligatorio registrar a los uh, criaderos uh, cada persona si alguien tiene más tres cámaras al año debe registrarse. Tendrá un, se le dará un número de registro. Un, un menú. Oteca, y cada creador tiene que tener un número así y puede hacer publicidad y esta publicidad solo se permite hacerla si se tiene este número, este permiso, si no, solo se puede hacer publicidad en revistas especiales de gatos, de perros, por ejemplo, o por internet. Pero realmente hay que proporcionar información sobre cómo ocuparse debidamente de los gatos o de los perros. Si no, no se puede hacer ningún tipo de publicidad. Se ha hecho un seguimiento bastante bueno en los supermercados. Antes se hacía mucha publicidad de animales para vender o para regalar. Esto se ha detenido, ya no está permitido. Solo las pequeñas tiendas no no conocen muy bien la ley y ahí se pueden ver algunos anuncios de este tipo todavía. One interesting fact to know as well is that es interesante saber que también hay muchas protestas, number, protestas contra este número de registro que proceden because, de course, los pequeños criadores porque claro they have they have any enough, any so, so no tienen este número y no pueden hacer publicidad, o sea que protestan mucho, pero también porque empiezan a estar confundidos, la gente piensa que si se tiene este número se es un buen criador y si no se es un mal criador. A lot of people don't los pequeños criadores no están de acuerdo en, con este número y protestan mucho, pero sencillamente se hace solo para, para que se registren y el Departamento de Bienestar Animal ahora sabe quién es un criador y sabe a dónde acudir, si tiene que hacer comprobaciones, o sea, a veces hacen algún seguimiento para ver cuál es el bienestar de los animales. Es una ventaja al menos conocer quién está criando. Y quién no. otra ley del 2009 uh, relativa uh, al comercio uh, me gusta uh, esta una foto, una foto una realmente es de un artista que protesta contra animales, contra animales, animales, animales, animales que se si consideran, se consideran como objetos. si en esta página web podréis ver sí, más, de más imágenes de pero esta era la realidad. En realidad ibas a una tienda de animalitos a comprar comida para tu animal y pasabas por todas esas jaulas con gatitos y perritos, y perritos tan monos. Y claro, si te rompía el corazón, si salías de la tienda sin una comida para tu animal y sin otro animalito también. Ahora, esto también es ilegal cuando vas a a una tienda de productos para animales, ya no te ves confrontado con gatos y perros en jaulas. That's the, the, the nice part of it. y esta es la parte bonita pero aquí también hay algo que se llama criadores y, que comercian porque, porque ya no se puede vender animalitos en las tiendas de productos para animales ahora se she she she ha hecho algo como comercio de criadores significa there, que si tienes there, al menos 10, 10 cámaras al año puedes vender animales and y en tiendas uh, of y ahora la situación todavía es peor porque estas personas están también criando y no crea que una tienda sea un entorno adecuado para criar gatos. El, uh, esto, uh, es un, uh, muy, muy hay un lobby muy importante de estas uh, tiendas y um, si uh, en uh, vuestros países intentáis uh, que se prohíba la venta de gatos o perros en las tiendas de productos para animales tened en cuenta que este lobby es bastante poderoso y también son muy creativos uh, con relación a las leyes y esta uh, es uh, la tienda de animales donde yo vivía esta es la entrada donde vas a comprar tus productos para animales y pasas por todas las jaulas que ahora son ilegales pero qué hacen colocan aquí, veis una vitrina y en esta puerta es la entrada del criador, o sea que siguen vendiendo gatos y perros pero al menos ahora no los peces Realmente tienes que pasar a la zona especial para verlos y en la mayoría de las tiendas, de hecho, han dejado de vender gatos y perros. Solo hay algunas que siguen haciéndolo, pero bueno, como veis en la gráfica, los gatos no están disminuyendo en los refugios y se está creando un plan de años, varios años. Uh, empezó todo con la tesis de una amiga, Nadine Bro, que escribió una tesis sobre uh, por qué las personas uh, llevan los gatos y perros a refugios. Tesis, y uh, se encontró con uh, algo que se llamaba esterilización temprana, algo que no se conocía en Bélgica, no se hacía y los veterinarios se oponían. Pero ella uh, batalló y se dirigió al departamento de salud animal, de bienestar animal, perdón, y les conven convenció para que lo estudiaran la situación y en, en el año 2010 se inició un estudio sobre la esterilización temprana en los gatos de Bélgica. Se dice que es seguro, pero bueno, queríamos comprobar que realmente así lo fuera. Y realmente se quería um, convencer a los veterinarios, o sea, trabajamos con los refugios y en el estudio uh, se incluyó a 800 uh, gatitos. Las otras partes se esterilizaron entre las 8 y las 12 semanas y la otra tercera parte entre los 6 y los 8 meses y después se hizo un seguimiento de 24 meses. Era el paso más importante porque el proceso Oh, más importante es que no, habían, um, no no era una cuestión a largo plazo. Uh, se dijo que uh, sí, la esterilización temprana uh, era segura. También para los gatos belgas, lo cual era lógico. Los resultados no se han publicado todavía, pero se publicarán y realmente hay que saber cuáles son las mejores anestesias para los gatitos cuando se esterilizan. Hay una bonita, historia, es una bonita historia que habla de una persona muy determinada que aplicó un plan y habló de forma constructiva sobre cómo esterilizar los gatitos a una edad temprana y ahora es una situación más aceptada, pero cuál fue la reacción inicial de la gente, pues esta imagen resume, dice, habla por sí sola. O sea, al principio había un gran escepticismo, al principio no se sabía si era saludable o no. la idea de que estos gatitos son demasiado um, jóvenes para pasar uh, por un proceso así, sin embargo, sabemos que se recuperan mucho más rápidamente que los gatos adultos. También uh, no se sabía cuál sería el precio de adopción, porque algunos refugios dan a gatitos gratis por 5 o 20 euros. Evidentemente estos precios no son sostenibles cuando deben aplicarse la esterilización temprana. Una vez hablaba con una persona que me dijo, sí, hay un refugio, conozco un refugio en el que realmente se esterilizaban los gatitos pequeños, pero fue terrible en realidad, o sea que de dejaron de hacerlo. Y dijo que raro, porque sería, iría tan mal con los gatos a belgas. Le pregunté a la persona que llevaba el proyecto, Natalie Portes y Crystal Mons. Y me dijeron que sí, falleció un gatito, pero falleció porque estaba enfermo. Dije, vale, Son las investigadores, en fin, voy al refugio. Dijo, sí, hemos dejado ese proyecto porque era demasiado uh, duro, uh, en fin, uh, llevar y traer los gatitos. Ahora lo hacemos nosotros mismos. Uh, o sea, algunos uh, refugios uh, realmente dejaron el proyecto porque estaban convencidas uh, que uh, su veterinario esterilizaba ya directamente. El público uh, tuvo la misma uh, reacción que los refugios. Uh, estaban pena los gatitos, uh, pero bueno, sí. Hay que explicarles un poco más que uh, no hace falta tener de pena por ellos porque se recuperan muy rápidamente y la mayoría de las personas lo hacen demasiado, dan uh, demasiado. La mayoría de las veces el gatito de uh, cinco meses tiene ya una camada y ya hemos llegado tarde. Pero en un momento determinado hubo uh, demanda de estos gatitos, uh, las eh, o sea, la, la, algunas personas realmente iban a los refugios a pedir los gatitos que habían estado esterilizados a la gente, les gusta saber que ya está todo hecho en estos gatos, solo que hay que ir a y vacunarlos al cabo de un año para algunas personas resulta un estrés llevar el, su gatito cuando es más mayor a esterilizar y les gusta tenerlo ya preparado, digamos, el plan de varios años empezó el 1 de septiembre de 2012 en el que cada gato que sale de un refugio tiene que ir identificado con un microchip en cuanto a los perros y es obligatorio que a cada perro lleve su microchip y esto es así desde el 1998 pero la ley solo lo pide a los gatos que a los gatos que proceden de un criador registrado no de los demás desde el 1 de septiembre del 2012 todos los gatos tienen que tener un contrato que estipule que Uh, tienen que ser esterilizados a, a los seis meses, uh, pero a los seis meses muchos uh, pueden Ahora, ya tener gatitos. Desde el 1 de marzo de este sí, año, todos los gatos adultos, adultos, adultos uh, tienen que dejar uh, los uh, refugios uh, ya esterilizados. Uh, antes uh, de esta ley, el 50% de uh, los gatos de refugios eran esterilizados uh, ya antes de darlos. Ahora tienen que serlo todos y uh, la, a partir del 1 de marzo de 2015 uh, se conocerán los uh, resultados y los veterinarios recibirán uh, una formación especial sobre uh, uh, esterilización y a partir de ahí todos tendrán que llevar su microchip esto también uh, provocó algunas protestas por parte de algunos refugios por que pero la ¿hí? ley ¿no? hacía aplicar estas cosas, pero no había un presupuesto adicional para los refugios y el coste de identificación y registro edificación de edificación era de 12 a 15, 12 -15 Entonces, euros. No o sea, un refugio inició una campaña por email en el que se pedía que se protestara contra esa ley, pero otros refugios dijeron sí, pero ya lo estamos haciendo y obtenemos dinero del gobierno porque los que trabajan con los municipios obtienen dinero del municipio. O sea que realmente no hubo una gran respuesta por parte de estos refugios y otros dijeron la ley que en esto yo no puedo aplicarlo y cierro el departamento de bienestar animal que no tenía presupuesto intentó ayudar a los refugios y organizó un día en el que convocó a todos los refugios y uh, informó cuáles eran las mejores prácticas para identificar, registrar, esterilizar, esterilizar y hacer diagnósticos sobre cuál era la salud de los raquitos. Uh, Ahora hay uh, pequeños en los que se les ha aplicado solo pequeñas cosas, pero la situación ha mejorado y lo mejor de todo ello es que los refugios se han reunido y hablado de su razón, pero desgraciadamente los refugios pueden crear sus propias tasas de bases en cuanto al registro de identificación. Porque no hubo presupuesto para crear una base de datos. Para los perros sí que existe. Dijeron a los refugios, podéis crear vuestro propia base de datos, o sea, dos refugios, así lo hicieron, con un poco de suerte, los otros refugios de la zona también crearán su base de datos, pero en el futuro será terrible, si encuentras un gato con microchip, tendrás que buscar cinco o seis bases de datos distintas, creo que habrán muchas protestas dentro de poco y esperamos que alguien empiece a, a, a, a unir todas estas bases de datos. El gobierno también lanzó una campaña para uh, elegir refugio para animales. Cinco minutos termino, dice la ponente. Si sí queréis elegir un refugio de animales, ¿cuáles son los resultados de todo ello? Evidentemente, un refugio cerró su sección de gatos, pero tenía varias razones, no solo porque tenía que esterilizar a todos los gatos adultos. Y el Departamento de Bienestar Animal está realizando una evaluación En estos momentos el resultado es aún desconocido, pero tengo la impresión de que en España la esterilización se está siguiendo bastante bien, pero la aplicación de microchip en los pequeñitos no, solo las pequeñas organizaciones. Uh, algunas uh, colocan microchip a los gatitos, uh, la ley uh, quizá tendría que hacer aplicar esta cuestión. Oh. También hay un paso más, en marzo del 2014 y después de revisar las estadísticas de los refugios, se decidirá si se prosigue con este paso siguiente o no. Y este paso son los propietarios a partir del 1 de septiembre de 2014. Quien regale o dé un gato tiene que darlo esterilizado y con microchip. Salvo los gatos que van a parar a los creadores registrados y a la excepción también se aplica a las personas que tienen un gato el que deja que tenga camadas y camadas y camadas y hasta que no de los gatos no se va obligado a esterilizarlos o a colocarles microchip, o sea que esto seguramente creará otro problema también. Originariamente la ley lo estipuló, pero desgraciadamente cuando se público, por alguna razón a este punto no, dejó de aplicarse. The adherence to this law by owners ¿Cuál es la, no sé de, el seguimiento de esta ley? Si ¿Cuál será el seguimiento ser de esta ley por parte de los propietarios? No lo sé, durante 15 años. Hace 15 años que se les tiene que colocar microchip a los perros y el Departamento de Bienestar Animal hace comprobaciones realmente a distintos lugares, así al azar, para comprobar si los perros llevan microchip o no. La adhesión a la ley realmente es bastante Buena, pero los refugios solo uh, tienen el 50% de los perros con microchip. Hay una relación entre las uh, personas que se ocupan de, bien de los perros y las que no lo mejor que podemos hacer es buenos hacer lo mismo que con los perros pero los gatos tienen otra situación y las leyes son más difíciles de aplicar en los gatos que en los perros en cuanto a lo que se le refiere a esta ley tenemos que necesitamos la aplicación pública porque hay que informar cuando las personas no apliquen la ley cuando se vea que los familiares o vecinos tan gatitosas sin que estén esterilizados. Y, y para esto hay que cambiar Entonces, la mentalidad y se necesita mucho trabajo. But anyway, um, De todas but formas, you for muchas gracias por uh, su vuestra atención. Esto es todo. <clears throat>